Hola, bienvenidos. Vamos a ver una de las funciones más útiles para la gente que viaja. En concreto, vamos a ver cómo saber la hora de distintos países en un mismo lugar, en la misma pantalla. Vamos a ir a la lupa, si no tenemos la lupa, logo de Windows, botón derecho de la toma pulsación larga, buscar, seguimos reloj. Esta primera opción es clic izquierdo o pulsación corta. Ya estamos en la pantalla. Es la tercera opción donde dice reloj internacional. Por defecto sale nuestra hora local, pero podemos agregar horas de diferentes ubicaciones más. Simplemente pinchamos en agregar nueva ciudad. Escribimos en el buscador. Tokio, por ejemplo. Seleccionamos. Ya tenemos la hora de Tokio, que allí son las 15 y 16 horas. Podemos agregar tantas como deseemos. Para eliminar una ciudad, pulsamos con el botón derecho, pulsación prolongada y eliminamos. Ahora vamos a ver la última función que nos quedan que es esta, la de comparativa de horario. Aquí nos compara de una forma muy visible, en forma de tabla, la hora que tenemos en cada momento en cada país. Viene en este rectángulo marcado la hora actual en todos los países. En Cali son las 1, eh, mi hora local las 8, en Moscú, Rusia las 9 y en Australia serían las 16 horas.